¿Trabajas por cuenta propia y quieres comprar una casa? ¿Tu préstamo ha sido rechazado porque no puedes calificar usando el proceso de documentación tradicional para verificar tus ingresos? Si es así, nuestro programa de estados bancarios de 12 meses puede ser el programa perfecto para ti. Sin declaraciones de impuestos, sin talones de pago, sin transcripciones del IRS. Únicamente necesitamos tus estados bancarios. Para calificar, debes estar en el mismo negocio durante al menos dos años, tu crédito debe ser al menos 620 puntos y puedes hacer una compra o una refinanciación de tu casa actual. Llámame o envíame un mensaje de texto para obtener más información sobre cómo iniciar el proceso del préstamo. Será un placer ayudarte.